Esta semana estoy en México Ciudad para el programa de Millennium Water Alliance y por favor puede presentarse. Sí, mi nombre es Arit Martínez San Juan y este, vengo de la fundación World Vision México. Mm -hmm. ¿Y cuál es su papel en, en World Vision México? Uh, yo soy coordinadora de proyectos en el estado de Oaxaca, okay. en un PDA. Okay. ¿Y cuáles son sus pensamientos sobre esta semana aquí en México Ciudad? Sí, muy oh. interesante, de mucho aprendizaje y aprendimos pues, todo sobre, sobre Flow. okay y um, ¿cuáles son sus experiencias con el uso de Flow. Antes no lo había utilizado, uh -huh. pero en esta semana pues, estuve aprendiendo sobre subir información, la línea base, la encuesta de captura, uh -huh. eh, la captura, perdón, y pues el uso de los teléfonos inteligentes. okay ¿y cómo van a usar Flow en este programa? lo vamos a utilizar para subir información en el blog, eh, algo como un blog, donde podemos ir subiendo el avance de los proyectos y también eh, todo el monitoreo. Sí, que se porque ustedes van a usarlo en el campo. Así es. Uh -huh, con las comunidades. Con las comunidades, sí. Sí. Y um, estas semanas también tenemos un taller sobre ACFO RCR. ¿Puede compartir sus pensamientos sobre eso? del taller. Uh -huh. Ah, okay. ¿De RSR Sí. Es sí. El, el del reporte. Uh -huh. eh, pues, ¿qué aprendí? Oh, oh. ¿Y sí? <laughs> ¿Cómo van a usarlo? Ah, ok. Eh, pues, subiendo la información eh, a través de la página del, del teléfono. ¿Sí? ¿Sí? También para compartir y fotos, fotos y videos. Ah, sí, es sí. lo que mencioné al principio. Okay. ¿Cómo avanza el proyecto? Ah, ok. ¿Y eh, qué esperáis el más fácil, difícil, eh, perdón, eh, en el uso de Ag4Flow? ¿Qué es lo más difícil? Sí. Mm, pues, en general se ve fácil. Sí, porque hicimos unas pruebas y uh -huh. se nos hizo fácil. Espero okay. que sea fácil. Bueno, vamos a esperar entonces. Ok. Uh -huh. Muchas gracias. Muchas gracias a usted.